Al principio del curso nuestro grupo se encontraba en penumbra con respecto a las nuevas tecnologías como las primeras obras del autor, pero poco a poco vimos la luz y fuimos evolucionando. Somos el grupo Relajados y hemos trabajado la obra de Van Gogh, La Habitación de aves La reinterpretación de nuestro cuadro está basada en los siguientes cambios. Más oscuridad en las tonalidades presente en las primeras obras del autor, como los comedores de patatas, frente a la luminosidad del cuadro original. Empleo de pinceladas cortas y rectas, técnica que utilizó en algún autorretrato. Azul oscuro en las puertas, frente al azul claro de la obra original. Naranja en las sillas, frente al marrón pesado de la obra para dar solidez al conjunto. Ventana abierta a un campo de trigo con cuervos revoloteando en contraposición a las contraventanas cerradas de nuestra obra. Lila oscuro frente al azul clarito de la, de la habitación de Van Gogh. Los cuadros que adornan las paredes son reinterpretaciones de sus obras más significativas. Y este es nuestro resultado final.